En el Grupo de Investigación software trabajamos en varias líneas. Las principales son el análisis del desarrollo de software y del software libre en particular, también trabajamos, o hay gente en el grupo que está trabajando en temas relacionados con la robótica y la robótica educativa. También hay gente que trabaja en la transmisión multimedia sobre Internet, haciendo herramientas para videoconferencia y similares. Y también trabajamos en temas de pensamiento computacional. Todas estas líneas contribuyen, yo creo que de una forma similar a los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente todo lo que hacemos en el grupo como software es software libre, con lo cual cualquiera lo puede utilizar y obviamente pues tiene muchas ventajas para cualquier parte en cualquier parte del mundo que, que esté. Y eh, por otro lado también colaboramos al desarrollo económico porque muchas de nuestras ideas acaban o bien en infraestructura básica de internet o bien en startups que han empezado a crear eh, riqueza por su cuenta. Por otro lado, también trabajamos en temas más específicos de educación, como he comentado, tanto en robótica como en pensamiento computacional, donde también pues en esas líneas contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, la Agenda 2030 es un conjunto de objetivos que de alguna manera nos hemos dotado a la humanidad y hemos conseguido llegar a un consenso sobre ellos. Eh, tratando de pensar un poco hacia dónde queremos ir, desde el punto de vista del desarrollo y la sostenibilidad. Eh, desde mi punto de vista, lo fundamental que tienen es que son unos objetivos a nivel de humanidad, no son objetivos a nivel de una parte o, o de un individuo concreto, sino a nivel de todos juntos, y que en principio deberían colocarnos en un mundo que todos consideramos como más razonable. Nosotros en el grupo creo que no nos hemos planteado nunca específicamente el hacer acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, desde hace muchos años llevamos realizando varias acciones que claramente están en línea con ellos. Quizás la principal es que nosotros hace ya muchos años decidimos que todo el software que desarrollamos como fruto de nuestra investigación, y es mucho, lo distribuimos como software libre con lo cual pues, puede producir beneficios a cualquier persona en cualquier parte del planeta y hasta cierto punto está colaborando en la infraestructura común de, de software que tenemos en, en, en la humanidad. También hemos trabajado en temas relacionados con educación, sobre todo en la parte de pensamiento computacional, de nuevo produciendo materiales libres que se han podido utilizar en distintas partes del mundo. Y desde otros puntos de vista, tanto en la parte relacionada eh, con robótica como en la parte relacionada con sistemas de videoconferencia, pues también hemos producido software eh, que en principio es útil para cualquiera. Además del grupo ha salido una startup donde pues, eh, se ha colaborado a crear riqueza y además a atraer recursos para producir más software libre, porque la propia empresa tiene también como filosofía esta idea de todo el software que produce para sus clientes, para terceros, es también software libre, con lo cual al final queda a disposición de todos los mayores. En nuestro grupo hemos trabajado siempre en temas relacionados con la transferencia de conocimiento. Creemos que la investigación que realizamos no tiene que acabar en ella misma, sino que su fin al final es que sea útil para la sociedad. Desde ese punto de vista siempre hemos colaborado con empresas y con administraciones públicas, pero también hemos hecho otras cosas más fundamentales, por así decirlo. Gran parte de la publicación que hacemos es publicación en abierto. Eh, estamos produciendo en general muchos materiales que son de utilidad para cualquiera y al final todo el software que estamos desarrollando software libre, con lo cual también directamente cualquiera puede trabajar con él. Eh, cuando hemos estado ya más metidos en el mundo del apoyo a la industria, la transferencia de conocimiento en la industria, pues hemos llegado a crear una, una empresa, una startup que se dedica justamente a eso y en ciertos momentos también hemos estado participando en consorcios con administraciones públicas, por ejemplo, para realizar estudios que son de interés social y que les cuesta mucho realizar con los recursos normales que tienen en la administración. Creo que es importante que la universidad y las universidades en general, pero en particular la mía, se involucren en la agenda de desarrollo sostenible, porque al final en, en la agenda lo que tenemos es un, pues un montón de objetivos. Lo que tenemos que hacer es algo para cumplirlos y qué mejor sitio que una universidad para tratar de avanzar en esa agenda a nivel global. Al final yo creo que las universidades estamos para eso, en el fondo producir conocimiento y transferírselo al resto de la, de la humanidad de alguna manera. Y eso va completamente en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. En gran medida el grupo eh, ha madurado, llevamos ya mucho tiempo trabajando en investigación y pensamos que nos podemos plantear objetivos más ambiciosos y también que resuelvan necesidades más claras del mundo real. Por ejemplo, en el mundo de la visualización de datos en, en realidad virtual o en realidad extendida, pues pensamos que es una tecnología, la de la realidad extendida, que está llegando ahora mismo. Entonces querríamos construir sistemas que después la gente realmente use, que realmente a quien esté interesado en visualizar datos en este nuevo mundo, que es la realidad extendida, pues puedo utilizar nuestros sistemas para hacerlo, aparte de que con eso consigamos también objetivos de investigación, mejorar un poco y avanzar el estado del arte. También estamos muy interesados en colaborar con otros grupos, es algo que siempre hemos estado haciendo, pero ahora quizás es el momento donde eh, con la construcción de estos sistemas un poco más completos, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar también formas en que los resultados de nuestra investigación sean más fácilmente utilizables por otros eh, eh, grupos de cualquier tipo de, de disciplina, no necesariamente de la mía o de la nuestra, y y por otro lado, también eh, pensamos que hay muchas oportunidades para colaborar con actores eh, de todo tipo, desde empresas, administraciones públicas, pero también grupos de gente que simplemente desarrolle software libre, por ejemplo, y le interesa el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo. En el grupo siempre hemos colaborado con otros grupos, tanto fuera como dentro de la universidad. A nivel de la universidad, pues nosotros estamos en la escuela de telecomunicación, tenemos colaboración con otros grupos dentro de, de la misma escuela, pero también, por ejemplo, mucha colaboración con grupos de la escuela de informática. De hecho, el grupo de investigación está formado por investigadores de las dos escuelas. También tenemos colaboración con otra gente más ajena al mundo de la ingeniería. Por ejemplo, tenemos eh, colaboración con... Eh, eh, investigadores de ciencias de la comunicación relacionados justamente con el tema de la visualización de datos. Y eh, esperamos con un poco de, de tiempo también extender a otros grupos porque en algunas de las cosas que hacemos como robótica o realidad virtual pensamos que hay un impacto o que puede haber un impacto muy grande en dominios muy diferentes de la ingeniería. Desde no sé, salud, por ejemplo, hasta creo que sea arqueología, por poner otro ejemplo muy diferente. Y estamos empezando a tener contactos en, en esas líneas. Fuera de la universidad, nuestro grupo también siempre ha estado eh, relacionado con redes de investigación de diverso tipo. De hecho, hace muchos años el grupo se originó en gran medida en una red europea de colaboración sobre análisis del software libre, que fue un poco de donde salió nuestra primera línea eh, principal pero por ejemplo en la línea de videoconferencia pues, eh, eh, o, o de transmisión de información multimedia eh, eh, siempre se ha colaborado con otras empresas a nivel mundial hasta el punto de que parte de la gente que eh, estaba trabajando en esa línea pues eh, acabó montando también una startup y está trabajando ahora con una gran empresa. Eh, por otro lado, en, en temas como robótica y como pensamiento computacional también hemos participado siempre en grupos de en, perdón, en, en redes de investigación, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. De alguna manera siempre hemos pensado que la investigación o se hace a nivel global o no se hace, porque no sirve de nada trabajar en una esquinita en un pequeño un país eh, sin que el resto del mundo esté al tanto. Entonces necesitas, es básico, tener esas redes internacionales en las que puedas colaborar, puedes estar un poco al tanto de lo que está haciendo, lo que se está haciendo y el resto de la gente también pueda saber lo que estás haciendo tú. la relación de nuestras líneas de investigación con los temas en los que trabajamos en docencia en general es clara porque al final acabamos trabajando en asignaturas que están relacionadas en muchos casos con las líneas de investigación y cuando no lo están siempre se benefician de ellas de alguna forma directa o indirecta bien porque estamos utilizando herramientas comunes para las dos cosas bien porque gracias a nuestra involucración en la industria eh, conocemos prácticas que queremos trasladar a nuestros alumnos en general eh, siempre puedes encontrar una relación bastante directa pero en nuestro caso además como Estamos trabajando con herramientas libres. Esta idea de poder utilizar eh, software que todo el mundo puede disponer de él y crear software para que todo el mundo lo pueda disponer, lo tratamos también de trasladar a nuestras asignaturas, tanto utilizando programas libres para la enseñanza como animando a los alumnos a que los programas que ellos mismos desarrollan también los distribuyan como software libre, por ejemplo, los resultados de sus trabajos eh, fin de año. Bueno, yo creo que involucrar a los alumnos en casi cualquier cosa siempre es complicado. Nosotros tratamos de hacerlo vía el software libre. Eh, nosotros al final eh, estamos trabajando fundamentalmente con alumnos de ingeniería de telecomunicación y a veces algunas otras carreras relacionadas. Y ahí siempre el factor de producción de software es muy importante. Entonces nosotros tratamos que los alumnos entiendan cómo la producción de software, no para un objetivo concreto, sino por decirlo de alguna manera, para la humanidad en su conjunto, es fundamental. Y cómo de esa manera se está colaborando, de una forma a veces indirecta, pero a veces muy, muy directa, en el desarrollo de terceras personas, que no tienen en principio nada que ver con nosotros. Y de una forma muy importante, sin que a nosotros nos suponga un perjuicio, al contrario, el hecho de que otros estén usando nuestros programas, pues nos va a beneficiar. Cuando el alumno entiende eso, normalmente el alumno responde muy bien, porque él mismo está interesado, por una parte, en que sus trabajos, las cosas que está haciendo tengan visibilidad y otros las usen, pero por otro lado te sientes más útil, porque sientes que hay otras personas a las que les estás ayudando haciendo las cosas que normalmente tienes que hacer.